Tras el comienzo de la temporada nuestros cultivos comienzan a teñirse de verde tras la germinación. En el principio del crecimiento en el cultivo de marihuana la prevención de plagas es vital. Tan solo hay que tomar algunas precauciones para que todo vaya sobre ruedas y tengamos en el resto de fases unas plantas sanas y robustas. Por ello hoy hablaremos sobre la prevención de plagas y hongos en el cultivo de cannabis. Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. La siguiente pregunta llega desde Vigo, Morticia Hayes nos pregunta ¿Cómo proteger del calor mi cultivo CBD en exterior? Hola Morticia, existen muchas formas de proteger tus plantas de las altas temperaturas de estos meses. En muchos lugares, durante los meses de verano, nuestras plantas se ven sometidas a altas temperaturas. Si estas duran mucho tiempo, las plantas pueden verse afectadas, mermando tanto su crecimiento como el desarrollo posterior de sus flores. Para combatir el calor podemos realizar diferentes acciones que aliviarán las altas temperaturas a las que pueden verse sometidas tus plantas. Lo primero que te recomendamos es que, si vas a cultivar tus plantas, en macetas que sean de colores vivos que reflejen el sol. Lo normal es usar macetas blancas, de esta forma evitarás que se puedan hervir las raíces, con la llegada de una ola de calor o la subida extrema de las temperaturas. Otra acción que puedes utilizar para mitigar el calor es proteger con paja el sustrato, tanto en maceta como en suelo. La clave está en crear una capa de unos 5 centímetros de grosor que evite la evaporación de la humedad del medio de cultivo. En cuanto al riego será indispensable para mitigar tanto el estrés creado en el organismo de la planta como para bajar unos grados la temperatura tanto del sustrato como del ambiente. Contra el calor deberás hacerlo a partir del anochecer, con la caída del sol. Recuerda realizarlo siempre a temperatura ambiente para no ocasionar ningún tipo de shock térmico. Además, no solo debes regar el sustrato, en temporadas de temperaturas máximas conviene pulverizar las hojas y el tallo de las plantas para que tenga una hidratación más efectiva. Por último, si vives en una zona en la que la luz solar sea demasiado intensa, también puedes hacer uso de una tela perforada para que al reflectar sobre ella parte de rayos solares, las plantas sufran mucho menos. Cabe destacar que en variedades con mucha masa vegetal, el uso de la poda facilitará su aireación, combatiendo el calor.